Diseñando algoritmos, podemos concretar la solución a algún problema. Y en la computación, los algoritmos toman forma de código. Sin embargo, con el tiempo desearemos mejorarlo. Entonces, a partir del código, ¿cómo obtenemos la complejidad temporal? La notación estándar de la industria es Big O. Esto porque nos señala el peor de los casos que puede ocurrir al ejecutar un algoritmo. Así que trabajaremos con Big O. Sin embargo, recuerda que también se pueden obtener las otras notaciones estimando de forma superior o inferior la complejidad temporal. Vamos con el primer método para el cálculo de la notación asintótica. Método de revisión de código. Vamos a definir por este momento que un algoritmo es igual a una función. Tomaremos un algoritmo que calcula la suma de todos los números de 1 hasta n. Vale, este es el código de la función. Y mira, tenemos un ciclo for. Recordemos que, desde el video sobre la complejidad temporal, vimos cómo deberíamos ir aumentando los datos. Un ciclo for comienza definiendo una variable. Luego, la variable aumenta de valor y después se evalúa si una condición es verdadera. Y si es verdadera, volver a repetirse. Pero lo importante es que se repite, y se repite según el tamaño de entrada n. De hecho, si revisamos de nuevo el algoritmo en código, verás como n, la entrada, será la que determina cuántas veces este ciclo se repetirá. Esto es lo que caracteriza a un for. Un ciclo for puede ejecutar tantas instrucciones como n valga, si n vale 4, serán 4 instrucciones. Si n vale 1, será solo una instrucción. Ahora, vamos a graficar el procesamiento. Ya lo has visto muchas veces, pero esta vez pondremos un bucle, donde n vale 1, esto es una instrucción. Y si aumentamos el tamaño de entrada, tendremos un bucle de 2, de 3, de 4, de 5 y así. Claramente, como aumentó el tamaño de la entrada, se ejecutan más instrucciones. Sabemos que cada instrucción toma un tiempo en ejecutarse. Cuando aumenta el tamaño de entrada, aumenta el tiempo de forma lineal. ¿Te parece una forma conocida? Exacto. Crece a raíz de n. Y con ello, podríamos decir que un bucle n, el cual representamos aquí, equivale a big O de n. Volvamos al código. Y enfoquémonos solo en las líneas que conforman el algoritmo. Vemos, por ejemplo, que solo este fragmento de código del bucle representa Big O de n. ¿Qué pasa con la primera línea? Bueno, a diferencia del bucle, que mientras n crezca se ejecutarán más instrucciones, esta línea se ejecuta solo una vez. Así, n valga 1, 5 o 100, la cantidad de instrucciones se mantiene constante. Y como cada instrucción representa tiempo, podemos decir que el tiempo es constante. Esto es Big O de 1. Entonces, sumando ambos, sería 1 más n. Pero, como vimos en el video sobre la notación asintótica, el término que importa es n. Recuerda que solo nos concentramos en el grado de crecimiento mayor. Conclusión, la complejidad temporal del algoritmo sumatoria es big O de n. Ahora, si un bucle for cuenta como n, ¿qué pasaría con un doble bucle? Un bucle anidado. Bueno, en este caso tendríamos n elevado a 2. Esto es big O de n al cuadrado. ¿Y por qué? Vale, cuando tenemos un bucle anidado, contamos primero con un bucle que ejecuta unas veces una pieza de código, pero además, en la misma pieza de código tenemos un bucle que ejecutará una pieza de código otras veces más, que en este caso solo es una línea de código, pero podrían ser muchas más. Dependiendo del algoritmo, cada bucle puede ejecutarse la misma cantidad de veces o no. Digamos que, como en este primer ejemplo, si sí se ejecutan por la misma cantidad n de veces, entonces el primero se ejecuta dos veces, y el segundo dos veces, con lo que terminamos con cuatro veces ejecutando esta pieza de código. Aumentamos la cantidad y terminamos con un bucle exterior que se ejecuta tres veces, y el interior tres veces más, con lo que terminamos con nueve veces en total. Luego con cuatro sería 16 y así podríamos continuar hasta encontrar que sigue un patrón y mejor aún, podemos graficarlo para ver que existe un patrón matemático en todo esto. A diferencia de un solo bucle que ejecuta a razón de n, el bucle anidado crece a razón de n al cuadrado y por ello asignamos un big O de n al cuadrado. Ahora, esto sucede cuando el bucle interior y exterior se repiten al mismo ritmo. ¿Pasa lo mismo si el bucle interior se repite menos? Digamos que el exterior se repite 8 veces y el segundo la mitad, como 4 veces. Y el exterior 10 veces y el interior 5. veces. Bien, igual sigue aplicando para Big O de n al cuadrado. Incluso si la velocidad de crecimiento es menor, con que sea capaz de entrar sobre n al cuadrado, ya aplica para ser descrito como Big O de n al cuadrado. Y finalmente, con tres bucles anidados, tendríamos Big O de n al cubo. Más ejemplos. Si tenemos dos bucles separados, tendríamos 2 por n. Diríamos Big O de 2 por n, pero como los factores no importan, terminamos con Big O de n. Si tenemos, por ejemplo, 6 líneas de código, pero ningún bucle o estructura similar, tendríamos Big O de 6, que se puede simplificar a Big O de 1. Ok, como podéis haberte dado cuenta, este método se basa en obtener el resultado suponiendo y asignando un valor a cada estructura de código. Esto es realmente rápido, ya que se hace a simple vista. Sin embargo, tenemos otro método que es mucho más cercano a lo que hemos venido trabajando en los anteriores videos. Método por gráfica. Existe otra técnica mucho más intuitiva que no tiene que ver con suponer, pero te advierto algo, no es una estrategia práctica para aplicar siempre. Usualmente requerimos del primer método para un análisis sencillo. Sin embargo, este otro método es sobre todo intuitivo. Nos ayuda a comprender mejor el concepto de complejidad. En la descripción te dejaré los enlaces al código Python que estaremos aplicando. Empecemos con la segunda parte. Imagina que tenemos al algoritmo encontrar máximo. ...que obtiene el número más grande de una lista o arreglo. Aquí tenemos una lista de números, y uno de ellos es el más grande de todos. Y este algoritmo opera así. Tiene que iterar, verificar cada número y tomará el primer número grande que encuentre. Y lo irá actualizando en la variable número máximo, mientras encuentre uno mucho más grande. En nuestro caso, 19 resultó ser más grande que 15, y el mayor de toda la lista. Vale, lo que estamos por hacer es lo siguiente. Vamos a crear una pieza de código que mediante un ciclo for ingrese números a nuestro algoritmo. Yo siempre te he dicho que mientras incrementes el tamaño de la entrada, más tardará el algoritmo en ejecutarse. Bien, ahora lo podrás ver. Usualmente escribo el código en una sintaxis inspirada en JavaScript. Pero esta vez lo haremos con una sintaxis basada en Python. Es muy similar. Entonces, primero definimos la función, el parámetro de entrada. Y aquí viene todo el algoritmo en sí. Recuerda que todo el código estará disponible en el repositorio GitHub que te dejo en la descripción. Más abajo ocurrirá toda la magia. Definimos la función que encuentra el máximo número y le pasamos unos datos de entrada. que sería una lista vacía? Tenemos que hacer que esta lista sea cada vez más grande. Esto lo hacemos con un ciclo for. Esta parte, lista de 100, creará una lista numerada de 1, 2, 3, 4 y así hasta 100, como la que ves en pantalla. Y cantidad representa cada uno de los elementos de la lista. Esta lista nos permite indicar que el algoritmo ejecutará una lista de 1, de 2, de 3 elementos, incrementando hasta 100. Continuemos. Necesitamos saber el tiempo en el que se demora este algoritmo cuando se ejecuta una lista cada vez más grande. Queremos registrarlo en algún lado. Así que usamos un método tiempo para obtener cuándo empezó a ejecutarse el algoritmo, cuándo terminó y luego restarlos para obtener la duración. Lo explicaré a profundidad aquí. Digamos que el algoritmo empezó a las 6.42 minutos 15 segundos y terminó a las 6.42 minutos 19 segundos. Son 4 segundos entre uno y otro. Entonces si lo restamos sabemos que duró 4 segundos. Si empezamos a las 10.25.01 y terminamos a las 10.25.09, son 8 segundos. Por ello empezamos a contar antes de ejecutar el algoritmo y después de ejecutarlo. Restamos y sabremos cuánto duró. Volvemos al código. Entonces, hasta ahora tenemos un ciclo que ingresa a nuestro algoritmo con una lista cada vez más grande. Y cada vez que incrementa la cantidad, se mide en cuánto tiempo ha durado. Ahora, vamos a tener que registrar, esto es, guardar las distintas duraciones que se presentan cuando aumentan los datos. Así que, subiremos un poco y definiremos la lista de registro de tiempo. Y aquí abajo, agregaremos la duración al registro de tiempo. Aquí entonces almacenaremos datos como 1 segundo, 3 segundos, 5 segundos. Esto es lo que durará el algoritmo encontrar máximo según la lista incremento, la que veíamos aquí. Entonces, si el registro de tiempo tiene un segundo, tres segundos, cinco segundos y más, eso significa que el algoritmo encontrar máximo ha demorado un segundo al procesar un elemento, tres segundos al procesar dos elementos, cinco segundos con tres elementos y así. No es necesario buscar un patrón aquí, porque hablamos de complejidad, algo que, como ya vimos, es muy versátil, y por ello has aprendido la anotación asintótica. Y ya casi hemos terminado. Por último, vamos a graficar el registro de tiempo. Entonces, empezamos a ejecutar el código y obtenemos la gráfica. Y vemos cómo se traza la línea de tiempo mientras aumenta el tamaño de entrada. Esta gráfica que ves es real. Ejecuté el código en un notebook de Python y obtuve la gráfica que demostré. Más allá de probar que realmente aumenta el tiempo, podemos sugerir, solo viendo el trazo, que estamos ante un algoritmo con O de N, Big O de N. Pero además contamos con otras herramientas como librerías o módulos con las que podríamos ejecutar este proceso automáticamente y conseguir el mismo resultado. Mira, este módulo de Python, por ejemplo, llamado Big O, pasamos como argumento la función encontrar máximo, un generador de datos entrada y la cantidad de repeticiones que se usará. Ello nos dará un estimado, como ves aquí obtengo linear, esto es tiempo lineal. Esta forma de obtener la notación asintótica es válida y muy útil para comprender este campo de estudio, pero desde luego puedes optar por la primera, donde analizamos bloques de líneas de código, simplificamos y listo. ¡Genial! Ahora sabes dos formas en las que puedes obtener y o estimar la complejidad temporal de un algoritmo, para finalmente obtener la notación asintótica. Y esto sería todo acerca de la complejidad temporal. Espero te hayan gustado estos últimos videos y, por supuesto, este video. Muchas gracias por ver.